Hola, bienvenidos a One's Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro, y hoy estamos muy, muy, demasiado felices de tener con nosotros en el estudio a este humano nacido en el Distrito Federal, cinéfilo, pensador, cinefotógrafo, gran consejero, poeta, nominado al Ariel, pambolero, papá perro, Puma desde la cuna, en sus palabras, un increíble chef, un gran amigo, Jerónimo Rodríguez. Hola. <risa> Hola, amigo. Bienvenido. Muchas gracias. Salud. Eh, salud. Eh, pues nada, qué bonita presentación. Qué... <risa> <risa> Espero ser todo eso, al menos a la mitad. Jero, ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo estás ahorita? ¿En qué andas? Cómo estoy, pues nada, viviendo, viviendo mucho, eh, afortunadamente muy estable en cuanto a lo laboral eh, y pues en lo demás ahí le, le, le vamos dando. No, pero bien, en, en general feliz, contento, aprendiendo muchísimas cosas y nada. Esto de la pandemia, o sea, estamos hablando después de o durante la pandemia ya en el 2021. Si este año el cachito ha dejado, bueno, este año ya casi se. Ya llevamos el, un año, ¿no? Un año, sí ha dejado muchos aprendizajes, muchos cambios eh, y nada, uno adaptándose y pues aprendiendo, sobre todo aprendiendo. Ese ha sido como de los grandes aprendizajes de este año para mí, es la, la capacidad de aprender todavía, o sea, de, de darme cuenta que todavía se puede aprender muchísimo más. ¿no? ¿Qué, has, qué, qué, ¿Qué nos puedes compartir que hayas aprendido en este tiempo? En general es un poco de la vida, no como reaprenderme a mí mismo, volverme a conocer, no volverme a enamorar de mi trabajo, este tiempo de pues de, de este paro obligatorio en lo laboral, sí me, me llevó a darme cuenta que, que la cinefotografía es mi lenguaje, ¿no? es mi manera de decir las cosas, es mi manera de aproximarme al mundo, es mi forma de retratar el mundo, de, de mi, mi voz. ¿no? O sea, a fin de cuentas las imágenes, eh, las imágenes en movimiento, porque sí tengo que ser como muy, muy, muy preciso con eso, yo soy cinefotógrafo. Eh, y no soy fotógrafo, tomo fotos, no, no sé si, bueno, wey, tratando de explicar la diferencia, o sea, yo sí me valgo mucho del movimiento, la necesidad de tener actores o personajes frente a mi cámara, eh, el uso de filtros, o sea, sí como manipular la, la realidad a través del, del, del movimiento para crear mi, mi verdad. Entonces esto, ¿no? esto me lleva, durante este tiempo de paro, si sí, esta necesidad de, de... sí tomaba fotos, si sí, hacía unas cosa, si sí, hacía lo otro. O sea, lo que dices, o sea, medio jugaba fútbol, eh, eso traté de no dejarlo, eh, cocinaba, pero extrañaba enormemente. O sea, sí, sí me llena un hueco emocional muy, muy profundo el tener una cámara, tener unos actores, actrices frente, frente a mí, el tener un equipo que me rodea y que me apoya para contar una historia o generar emociones con el pretexto de contar una historia, ¿no? eso, es, es, eso, eso, eso me llevó a descubrir y eso es un aprendizaje y un, y un autoconocimiento muy fuerte para mí, o sea, sí, sí es algo muy, muy mayor, ¿no? el hecho de, de darme cuenta que sí la cinefotografía es algo súper importante en mi vida, eh, me, dio, me dio esta oportunidad de revalorarme en mi oficio y revalorar mi oficio. ¿no? Qué hermoso eso y justo bueno para quien nos escucha, quien nos ve, y entramos un poquito más en detalle, como tú dices, tú eres cinefotógrafo, ¿no? Lo que vemos en las películas que dice director de fotografía, que generalmente al terminar las películas, después de los créditos de, de los actores, es el tercer o cuarto crédito por ahí. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es ser un cinefotógrafo? ¿Qué es ser un cinefotógrafo? No lo sé, lo sigo descubriendo, pero lo que sí hace un cinefotógrafo es, pues nada, eh, a través de la imagen de las cámaras, eh, ayudar al director a contar una, una historia. ¿no? Eso es como a grandes rasgos y muy, muy pateado el concepto. Pero es desde escoger la cámara con que se va a filmar, los lentes con que se va a filmar, el formato en el cual se va a filmar, en el set es el uso de las luces, de la iluminación, las decisiones lumínicas eh, y, y, y nada, llevar a, a la pantalla todo lo que se platicó con un director de arte, con un director, con un vestuarista, maquillista y... Y eso, no sé, espero haberme explicado, porque sí, como que la labor es, es mucho más compleja. ¿no? Eh, o sea, está de, es dentro del quehacer cinematográfico, y esto lo hablaba con un, un amigo, era, es como su teoría, con Roberto Fiesco, un productor, eh, que el cinefotógrafo tiene como esta dualidad entre lo poético, artístico y lo técnico. O sea, ni siquiera el director o el sonidista o, o el director de arte, sino que el fotógrafo, el cinefotógrafo más bien, tiene como todo este conocimiento tecnológico, técnico, las nuevas cámaras, la luz, cómo funciona, cómo reacciona, los colores, las combinaciones de los colores. Bueno, eso ya es en la parte artística, pero en lo técnico es los beats, eh, en, qué, en qué formato se va a terminar, las chips y ese tipo de cosas, pero aparte tiene todo un conocimiento poético, artístico, lumínico, de color, eh, y, y, y cómo todo eso juntarlo para generar un discurso, te digo, con el pretexto de contar una historia. ¿no? O sea, ya desde el, algo muy aristotélico de inicio, planteamiento, clímax, final, o sea, es así como muy básico, es cómo todo eso lo llenas eh, desde mi parte con la luz, con, con los encuadres, con los movimientos de cámara, los cambios de foco, eh, más o menos luminoso, más hacia el azul, más hacia el cálido, eh, y nada, las, las propuestas también de composición, o sea, cada historia eh, o cada proyecto te, te, te lleva ¿no? a a distintos caminos, entonces eso eso para mí es la dirección de fotografía, eso es como como mi camino, eso es a lo que me dedico y lo que me apasiona, a fin de cuentas. Naciste naciste en el DF y muy muy de morrito te fuiste a Tabasco, ¿no? Me fui te a Tabasco. Hermosa, así es. Platícame esto esto que me dices ahorita remontémonos dónde tus primeras películas, lo primero que empezaste a ver, en donde empezaste a tener esta esta curiosidad, dónde se despertó cineclubs. ¿no? Sí, mira para mí el cine y esto lo digo siempre que me lo preguntan eh, significa mi relación con mi madre, ¿no? O sea, para mí el cine nace como un divertimento, como la actividad que yo compartía con mi madre. Mi madre es una madre soltera, vivíamos en Tabasco solos, entonces pues éramos ella y yo, y nuestra actividad para divertirnos, para pasar el rato, era ir al cine. Entonces... Veíamos de todo, veíamos desde el cine comercial hasta el cine experimental. Y entonces mi mamá, como al descubrir que me interesaba, entonces siempre era como buscar opciones distintas para generarme un universo como muy vasto visual. Entonces para mí el cine es eso, el cine es amor, es cariño, es tiempo de calidad y es mucho aprendizaje. Entonces en los cineclubs y en el cine comercial de Tabasco, que también tenía una oferta muy limitada, no porque es uno de los estados... Este, que se tardó como en, en, en progresar o en evolucionar, pues la, la, la oferta era, era muy, muy limitada, pero aún así nos la devorábamos todos. Entonces, no sé, recuerdo, o sea ahorita se me viene a la mente, en el cine Alberto, en, en Tabasco, ver tres hombres y un bebé, no o ver los siete samuráis en, en, en el Centro Cultural Ágora, o en el Cineclub de la biblioteca José María Pino Suárez, ver María Candelaria… Eh, ver el, el tambor de ojalata ver en el Jaguar Despertado otra galería de arte en Villahermosa, en el centro de Villahermosa, no sé si exista, eh, el cine paradiso Luego abrieron un lugar maravilloso en el cine de La Petrolera, de una colonia petrolera. Tabasco es un estado petrolero que, que vivió mucho tiempo de eso. Eh, en el teatro, vamos no, o sea, es como una... O sea, un lugar donde los petroleros pues tienen como muchas actividades, ¿no? entonces había un teatro, también había zonas deportivas, pero en el teatro alguien lo tomó como para proyectar películas y, y normalmente su, su propuesta eh, o lo que ofrecían era pues cine de arte, el llamado cine de arte, y entonces ahí te vi la trilogía de Kieslowski, la doble vida de Verónica, Delicatesen, eh, cine mexicano, Dos Crímenes, o sea, son los que ahorita recuerdo, o sea, en el Teatro Esperanza Iris también, estos ciclos de, ciclos de cine cubano, eh, de, tal, ciclo de cine mexicano, o sea, era, era, ahí iba, ¿no? O sea, ahorita acabo el recuento, esto no, no, no había hecho el recuento tan, tan, tan preciso de, de todo lo que vivía en aquella época, pero, pero sí, vi como mucho cine que, que normalmente a mi edad no debía haber visto, ¿no? O sea, yo está, te estoy hablando de un niño de, de 14 años para atrás, ¿no? me acuerdo haber visto una película loquísima que se llama Redondo, eh, de, es una cosa loquísima, aparte la vi como a mis nueve, diez años, este, o sea, sí, había lo que, poco que recuerdo, si Diana Bracho, vestía de monja, y así como comiendo chocolates de caca, ¿no? O sea, <risa> ¿sabes? O sea, como cositas así como muy, muy, muy burdas, esos primeros como, como desnudos, ¿no? O sea, como que también ahí se me abrió el mundo, no sé, loquísimo. Y lo que más recuerdo de las imágenes, que yo recuerdo y de las cosas por las cuales yo decidí estudiar cine, que después llegaríamos a eso, de, de estudiarlo, fue la película del tambor de Ojalata, una imagen, o sea, esa imagen es muy potente en, en mí, que es de este niño que no, o niño adulto que no pudo crecer y tiene de estas como polvos efervescentes que le echa en el, en el ombligo, en el ombligo a esta chica guapísima, se le echa en el ombligo y le echa saliva y eso empieza a efervecer. Era dentro como de un bóngalo en una playa, es lo que recuerdo, la volví a ver hace no muchos años, pero esa imagen sigue siendo como más poderosa y no sé si es real, o sea, no estoy hablando de la realidad de la película, sino de la verdad que se quedó en mi cabeza. Entonces, esa imagen me pareció tan sensual, tan poderosa, los ojos, cómo efervecía el polvo en el ombligo de esta chica, eh, me generó una imagen, no es esa imagen, un todo un todo enmarcado en, en, en un cuadro de, de una pantalla, y eso significó mucho para mí, o sea, se me incrustó esa imagen, no sé para qué o cómo, pero sabía que me había generado algo, o sea, la importancia y la potencia de las imágenes, ahí, ahí la descubrí. No la entendía, porque era muy niño, pero ahí entendí la potencia de las imágenes. Y ya después, de la manera más romántica, como muchos llegamos al cine, es a través de Cinema Paradiso, esta historia muy romántica del niño que se hace amigo del proyeccionista y empieza el amor el amor por el cine, por verlo, por dedicarse a eso, encontrarle al cine como una forma de vida, no, no, no solo como, como una diversión o como un entretenimiento, que lo es sin duda, así nació, así nació como un experimento técnico, o sea, el cine no existiría si no fuera por un por un error del ojo humano, ¿no? la, per, la persistencia retiniana, o sea, si no tuviéramos esa, ese error en el ojo, el cine no existiría, o sea, esta superposición de, de imágenes ¿no? que nos crea esa ilusión de movimiento, ¿sabes? O sea, para mí todo eso me maravilla, me emociona muchísimo, ver cómo de un error, también la luz, o sea, lo intangible de la luz, o sea, para, para mí es trabajar con algo intangible, o sea, esta luz, la luz, no existe, o sea, son ondas que no ves, no existen, o sea, esta luz no, no sabría que existías si no hay un lugar donde, donde llegue, ¿no? Entonces, es trabajar con la antimateria, eso es maravilloso, ¿no? y esa antimateria, tú le das color, la controlas en la cámara, en los lentes con intensidades, o sea, es maravilloso, no sé, me, me emociona, y me, me fascina mucho mi, pues, mi oficio, mi trabajo, mi pasión, y la manera también con la cual... Pues llevo, te, llevo una familia, llevo mi vida, ¿no? Y, y, y nada. O sea, me, me encanta. O sea, te, un recuento general de mi niñez hasta este momento de lo que es la, la luz y la cinefotografía para mí. Salud por eso. Salud. <risa> me dieron ganas de estar en el set, ¿no? Es que no hay nada, nada, no hay nada como eso. No hay nada como estar. Para mí, o sea, luego en este momento. Eh, lo que recordaba, o sea, durante la pandemia, o sea, desde el hecho de, del frío en las mañanas, de llegar a un llamado, eso cómo te pega el frío en la cara eh, en su momento cuando fumaba como esos primeros cigarros, o cómo va, cómo se va armando la, pues, la parafernalia alrededor de, de, de la ilusión, ¿no? O sea, los camiones, la gente cómo va llegando, la interacción de los seres humanos que, que conforman un crew, ¿no? Y, y, y cómo toda esa parte regresando como a lo técnico y cómo ya llegar a un set y cómo se empiezan a involucrar emociones de los actores, de las actrices, las ideas que tiene un director y cómo todo se va amalgamando para generar esto de la nada, ¿no? O sea, si es como una nada que luego se convierte en una película en un corto, en una serie, en lo que sea, a fin de cuentas en una historia. ¿no? Me, me emociona mucho sí, estar en un, en un set, en un dolly o con una cámara fija o, o montarme la cámara al hombro que también es una de las cosas que más me fascina es como, como tener un ojo, o sea, tener esa responsabilidad de, de estar viendo, decidir qué ver de todo, de todo lo que hay. O sea, tener esa responsabilidad de que tú decides qué ver, cómo verlo, desde qué ángulo, este, arriba, abajo, si te acercas, si te alejas, o sea, no sé, es como, me prende demasiado. O sea, sí estar en un set con una cámara y, y con esa magia y esa responsabilidad es, es, es maravilloso. O sea, le encuentro, le encuentro ese, ese gusto. En algún momento yo, yo no me sentía como un director de fotografía y esa era una de mis grandes, como, yo consideraba uno como que de mis tus pues grandes valores, ¿no? O sea, no, no solo considerarme algo en particular, sino dedicarme a algo que era esto, dirigir fotografía eh, o ser cinefotógrafo, y... pero a la vez ser muchísimas otras cosas más. Entonces esas otras cosas más nutrían a este ser humano que estaba atrás de una cámara para que con esta emoción, con toda la historia de vida que uno tiene, transformarlo en imágenes de alguna u otra manera, con un conocimiento o no, pero transformarlo y generarlo y generar, crear una emoción. O sea, eso es como de, de las cosas que... Me, ya ahora me asumo más así como esta responsabilidad de ser un director de fotografía, un cinefotógrafo, pero antes sí era como, pues nada, tengo, tengo el conocimiento, tengo la oportunidad de, de haber llegado a un set y entonces divertirme, ¿no? divertirme muchísimo y tratar de generar lo que en algún momento me llevó a, a dedicarme a esto. Oye, ¿en qué momento de lo que me decías ahorita, en qué momento te la creíste de esto último que me decías de, de ser cinefotógrafo? O sea, qué proyecto, qué momento, qué premio, no sé, qué nominación, o sea, qué ocurrió que dijiste, ah, cabrón, ya, ya estoy, ya soy. No, no, no es, no fue un momento en particular, es más bien como, como decir, como llegar a cierta edad. O sea, también uno te alcanza cierta madurez, ¿no? Eh, que en su momento, pues nada, vas, te diviertes, y no es que sea irresponsable, simplemente el acercamiento es distinto, desde otro lugar, es, en su momento era como, ay, divertirme, sí, me dedico a esto y está padrísimo, y jugar y buscarle, ¿no? Entonces ahora es lo mismo, pero desde un lugar ya más maduro, ya un hombre de 40 años, que ve la vida de una manera distinta, entonces también asumirse como, como, como lo que es tu profesión, ¿no? Tu profesión. No, solo, no solo serlo, sino decir, creértela también, o sea, no, no es un momento, pero... Pero también en, en lo que he aprendido es esto de, de, no, soy esto y me dedico a esto y asumirlo y, y, y hacerlo como parte de tu vida, de repente como que no te la crees o, o igual medio le das la vuelta y no es, no, es, no, no es algo irresponsable, simplemente es como una noción, es como un, como un chip que se prende en determinado momento en mi vida, o sea, no digo que así sea para todos o siempre, sino como en mi, mi vida si llega un momento donde, sí, yo soy, yo soy aquel, ¿no? yo, yo me dedico a esto y... <risa> Y, y nada, pues también es asumir como todos los, los logros y los errores que se han tenido para formar la persona que ahora soy. ¿no? De, estos, de estos momentos que narrabas, que me pareció maravilloso el recuento, ¿el jaguar dormido dijiste? no El jaguar, ¿El jaguar despertado? despertado. Despertado, wow, qué nombrezazo, ¿no? Sí, sí. Qué nombrezazo. Sí, sí. Veías estas películas, ¿no? Redondo y todo esto. ¿En qué momento esto se, lo entendiste o empezó...? ¿Empezaste a y o bueno, entendiste de... No, ser fotógrafo es lo que me interesa. Hacer director, escribir, actuar. Claro. Desde los 10 años, y esto fue como con Cinema Paradiso en el momento que yo la vi, o sea, como que se, se vislumbró en mi vida algo, un, una meta, ¿no? un lugar a donde llegar, que es, era hacer cine. O sea, esto tan abstracto que es hacer cine, ¿no? que es muy abstracta la idea, hacer cine. Huevos. No, o sea, sí. Eh, y fue cuando... Llegué a la escuela de cine, al CUEC. Yo soy egresado de, del entonces CUEC, ahora AC, que es la Escuela de Cine de la UNAM. Eh, en el momento que tomé una cámara, eh, en el momento que me asomé por una cámara, en el momento que empecé como a iluminar, descubrí que eso llenaba el huequito. ¿no? O sea, le, me llenaba el alma. O sea, era algo que disfrutaba plenamente y, y que iba muy bien con, conmigo. no, era, o sea, no es que saliera sencillo, no, me costó muchísimo trabajo llegar a donde estoy, pero era, era algo importante, era, era como un, una conexión muy fuerte, que no la logré ni editando, ni produciendo, ni haciendo arte, ni dirigiendo, eh, es, es, esas tareas me estresan, me, me implican otras cosas que la, foto, la, foto, la cinefotografía no, o sea, me, me es sencillo el acercamiento, no es como que me salga sencillo, sino del acercamiento y el, el, la conexión es muy sencilla, o sea, es como que es, ¿no? Con lo demás y en la vida, ¿no? O sea, igual quieres ser chef y se te quema el agua, ¿no? Entonces, por más que quieras, y sí le echas un chingo de ganas, pero no lo, no lo logras, o sea, algo, algo, algo no, no jala. Entonces, yo tuve la gran fortuna de poderme dedicar a algo en... En lo cual mi vida y mi, mi, mi, la magia, lo, el destino, o se hicieron clic. ¿no? Igual hay mucha gente que tiene un talento y nunca lo descubre. Y no, no, no quiero sonar que yo tenía ese talento ni nada, sino como que ver, hizo clic, hizo, hizo, click, hizo no, la magia, hizo chispas en el momento que, que nos juntamos la, la luz, la cámara y, y yo. Y no se logró con otra cosa. Entonces, hasta que llegué al Cuec, a la clase de foto con el maestro Mario Luna, eh, que fue. El, el fotógrafo redondo yo no lo sabía hasta mucho tiempo después. Ah, no mames. Sí, wow. o sea, es, es como redondo, ¿no? la vida wow. es muy cabrón. ¿Ves? O sea, ese tipo de cosas, eso como muy sensible a, esa, a esas conexiones. Y lo supe mucho tiempo después, o sea, incluso cuando no me interesaba, yo de repente redondo es, que ni es tan importante, pero termina haciéndolo, ¿no? Yeah. O sea, no deje de ser algo anecdótico, pero sí, el, el fotógrafo redondo es Mario Luna, que es el maestro que yo más quiero y admiro de los con los que me he topado. Este, y fue con él en su clase donde yo descubrí y decidí que iba a ser cinefotógrafo, no la vida. <risa> ¡Qué loco eso! Sí, güey sí, sí, sí. Oh. Padrísimo. Y, pues, sí. Después de, más bien me regreso un poquito, en esta, esta descripción que hiciste de esta imagen ¿no? que se quedó ahí del de tambor de hojalata… ¿Has buscado replicarla? ¿Ha habido algún experimento tuyo que sientas que tenga esa reminiscencia a esa imagen? ¿A lo que esa imagen te provocó? No, vieras que no. No no hacía eso. Eh, luego, por mucho que pueda yo preparar o no un proyecto, sí soy demasiado intuitivo del momento. O sea, sí me dejo mucho llevar por por las ventanas, por, de, de, de donde, del, del lugar en donde esté o de las luminarias que están. De cómo como guías, como pistas para seguirlas o para hacer lo contrario. Y es como mucho en el momento, ¿no? Entonces, igual en el scouting podemos decidir, ah, no, pues vamos a ver hacia acá. Y en ese momento ya llegaste y que ya viste y estás en el momento y no, es para acá. ¿Por qué? No sé. Pero es, es como algo más de, de intuición, de sentir, de, de, de, del momento. O sea, hay cosas donde que sí son donde tienen que ser, pero… Pero por lo mismo nunca he generado como una dinámica de trabajo o un sistema de trabajo porque siempre cambio y por eso también a mí me costaría mucho la docencia o dar clases porque mi, no tengo un sistema, no tengo una forma de trabajar eh, constante. Siempre va cambiando según el momento, el proyecto, las condiciones, el presupuesto, o sea, todo. Eh, entonces ya me desvié un poco de lo que me preguntaste que ya hasta se me olvidó, pero… <risa> Pero, no bueno, sé qué me preguntas. Sí, me refería. <risa> Hablaba de esta imagen que, que viste. Ah, como sí, sí, sí, ya, perdón. Entonces, no, como no replico, o sea, como que sí me lleno la imagen en, la, en el momento de preproducción o de preparación de un proyecto, sí me lleno de imágenes que me han acompañado toda la vida. Y esa en particular como que me marcó, pero no es algo que yo tenga constante. Tengo muchas imágenes recurrentes del Chivo, de Roger Dickens, ¿no? de películas o de Christopher Doyle, Juan Carguay, ¿no? eso es como muy recorriendo, o sea, es como de lo que estoy hecho, ¿no? Y, y esas sí vienen eh, constantemente y también de mi propia vida, o sea, recuerdo como muy al principio de mi carrera que iluminaba ciertas cosas como según yo las había vivido, ¿no? Recuerdo un, un, la tesis de Raúl Fuentes, la de yo estaba ocupada encontrando respu respuestas, bla, bla, bla, bla, que había una, una pelea entre las dos chicas, los dos personajes, y esa la iluminé como yo me peleaba en el coche con, con, con Libierla, que era mi, mi esposa, mi pareja de muchos años, y cuando éramos novios en la prepa, así, la iluminé así, ¿sabes? O sea, como que estamos llenos de esas imágenes y salen cuando tienen que salir, o, o, o te nutren cuando no sabes qué hacer también, ¿no? Pero bueno, son parte, de, son parte de ti, son parte de tu vida y llegan a, llegan a la pantalla cuando tienen que llegar. Y ese en particular del tambor de ojalata pues no sé, creo que es demasiado poderosa que me daría temor eh, siquiera intentar replicarla. <risa> Ahorita la que mencionas es ¿todo el mundo tiene a alguien menos yo? No, la tesis. La tesis. La tesis, que es el proyecto previo de Raúl, que sí estaba yo, estaba ocupada encontraron respuestas mientras tú simplemente seguías con la vida real, que fue la tesis que dio origen a Todo el mundo tiene alguien menos yo, eh, que era una historia muy similar, pero bueno, todo el mundo fue la ópera prima de Raúl, fue mi segunda película, fue la ganadora del programa de óperas primas del 2011, y esa película pues también ha habido varios proyectos muy importantes en mi vida, esa en particular lo fue, o sea, Estuve nominado al Ariel, eh, gané mejor fotografía en el Festival de Guadalajara con esa película y, y nada. Pero ves, ¿sabes? O sea, como que todo está conectado. Esa tesis que dio origen a la película, yo la iluminé con algo que me había pasado en mi vida algunos años atrás y todo tiene que ver. O sea, de alguna manera la eficacia o no de esa secuencia llevó al, al, al éxito o no de la tesis. Que eso en su momento llevó a la construcción del guión de largometraje, que después se filmó, que a su vez eso, ¿no? Claro. Como la causa y efecto, ¿no? Claro. La causalidad de la vida. O sea, por eso hay que ser como muy conscientes y responsables de las decisiones y las acciones que toma, que toma uno, ¿no? Las, sus acciones y omisiones. O sea, ya es demasiado clavado, la pandemia me <risa> ha <echa> hecho mucho daño. <risa> sí. Pero sí, o sea, como que ser muy responsables y ser muy conscientes y estar muy muy sensibles a lo que nos pasa en el día a día, hasta esos pequeños detalles, que esos pequeños detalles son, a fin de cuentas, los que construyen las, las grandes obras, las grandes acciones. Entonces, no sé, o sea, ahorita como en este recuento, pues me vienen esas imágenes y le voy encontrando estos hilos conectores de, de, de mi historia, de claro, vida, ¿no? Y, claro. y nada, que a su vez pues me tienen aquí sentado contigo platicando. <risa> no. Un miércoles por la tarde. <risa> que a mí todo el mundo tiene alguien, menos yo, que de hecho parte de, forma parte ya de la historia de, de Cinerama, de las películas que hemos tenido en We Are Not Zombies. Me parece increíble, una película en blanco y negro. Creo que la imagen, no estamos de pronto tan acostumbrados y creo que tiene todo este abstraccionismo y expresionismo súper, súper marcado. ¿no? Es, es una declaración de principios para mí. Sí, es una película súper, súper importante porque como que ahí di el resto, ¿no? O sea, ahí les va lo que, lo que quiero hacer, ¿no? Lo que quiero hacer en ese momento, o sea, significó... Yo ya tenía una carrera profesional, pues incipiente, pero ya constante. Yo soy director de fotografía solamente, o sea, ya solo director de fotografía del 2007. Entonces, en el 2011, pues ya habían pasado unos cuatro añitos, eh, de que ya me dedicaba a eso, entonces ya había llegado a, a ciertos proyectos importantes. Yo ya había firmado una película, que la filmé contigo, que <risa> ese fue como mi desquinte. <risa> ya tenía serie de serie de televisión, de ficción, ya tenía series de televisión en eh, documental. Entonces, había aprendido algo que era el, el tener que cumplir con ciertos eh, requerimientos, con ciertas expectativas. Entonces, en el momento que yo llego a mi ópera prima, a la ópera prima, donde no hay como un, un, un ente productor que esté atrás de ti o que tengas que dar ciertos resultados, como que me volvía a ceros, ¿no? como, que, como que me retrocedí a, a, a volver a sentir esta emoción, este, como dicen el diablo guardianos, a calentarte con cada ver qué pasa. Entonces era así como, y si ilumino de esta manera, y si me invento esta luz, y si esto lo hacemos de esta manera, ¿no? O sea, porque no había a quien darle cuentas más que a nosotros mismos. Entonces, al final de, de, de la película, Raúl y yo y todos los que la hicimos, estábamos convencidos de que lo bien o mal que le fuera a esa película iba a ser responsabilidad nuestra al 100%, porque hicimos lo que quisimos, o sea, no nos limitó ni el presupuesto, ni el tiempo, ni la gente, ni las ganas, o sea, estaba ahí lo que queríamos hacer y lo hicimos. Entonces, el éxito o no de esa película es, viene completamente del amor, del compromiso, de las ganas, de la experimentación, del, del disfrute, del goce absoluto, que, que muchas veces no se tiene en un proyecto. Entonces, yo ya teniendo una carrera profesional, me llega este proyecto donde pongo el, el, el tacómetro en ceros, ¿no? y es así como vamos, y vamos de esta manera, me, me volvió, o sea, fue de esos momentos donde me volví a enamorar, donde me volví a ilusionar, donde era... Ay, tengo que iluminar. Ay, y así y acá. Entonces, más que seguir como algo, alguna corriente, este, artística para generar esa película, era más bien como sentirla, eh, crearla desde nosotros mismos, ¿no? desde, desde, pues sí, desde adentro, desde el alma, desde el corazoncito. Y por eso la quiero tanto y ve, o sea, y eso me significó, sí, mucho reconocimiento que me afectó emocionalmente también, ¿no? O sea, ese como tú subirte al, al, al ladrillo desde muy pronto. O sea, sí, también fue <risa> Se así te subió. Se me, subió, me subí al ladrillo en ese momento porque pues, empezaron a llegar muchas ofertas de todos lados, te empiezan ya, ya, ya, ya, ya eres Jerónimo, el, el fotógrafo, ¿no? el cinefotógrafo. Entonces, así de. Sí, si es difícil en, en ciertos momentos y más cuando no tienes una madurez emocional eh, pues como arraigada, entonces pues, te afecta. Pero bueno, se sigue viviendo y sigues aprendiendo y ya profesionalmente pues llegas a otros, a otros lugares. Pero por eso es muy importante. Todo el mundo tiene a alguien menos yo. Que de pronto es, es eh, importante, fue una primera película, ¿no? No para prima. Uh -huh. Sí, fue como la ópera prima de muchos de los que participaron a mí, eh, ahí, para mí fue la segunda. Yo había tenido la invitación eh, de Julián Hernández para fotografiar eh, hora Horacero, que después se llamó Contratiempo, que, que ya Julián no hizo y que te contrataron a ti para dirigirla. Y pues bueno, fue, fue, esa fue como mi, mi primer película en 35 milímetros, Órale, este, no tenía yo tan presente eso. O esa fue tu primer película que, que filmaste. Mi, okay. Sí, sí y la filmamos en 35 milímetros. 35 milímetros, milímetros sí. en Monterrey. Este. Yo me acuerdo cuando, cuando, justo que después de Julián, cuando me ofrecieron el proyecto, era muy chistoso porque era el único detalle es que se, se tiene, tiene que filmar en 35. Y era sí. como, ay, bueno, ah, hagamos ese sacrificio, ¿no? <risas> claro, cuando ya empezaba a, a no a no filmarse en película. Claro. Justo empezaba ese momento de en que el cine digital estaba, no había el tipo de cámaras que hay ahorita, ¿no? las innovaciones por parte de ARRI y demás, pero ya no era normal filmar en... en, en, en vaya, ahora sí que filmar, ¿no? Usar celuloide y demás. Sí, entonces también tuve esa oportunidad de, de, de que mi primera vez sí. fue con, con los saludos de plata. O sea, claro. y, y sí, ya es la única película que he filmado en, en, en cine. Ya a partir de las demás y toda mi carrera después. Bueno, no toda, pero sí ha sido en, en digital. ¡Ay, en wow. digital. Entonces, pues bueno, como... También me sirvió, antes de todo el mundo, tiene al menos yo, haber hecho hora cero, contratiempo. Porque como que ahí se me quitó el nervio, ¿no? O sea, como... Como que fue de, pues nada, me echo al agua y si siento frío o calor, pues bueno, lo siento aquí, pero pues ya la que sigue, claro ya, ya llegué como un poquito pues más después de un par de cachetadones, ¿no? Y venga. Sí que fue una experiencia muy, muy sui generis, creo que esa película casi que no se encuentra, Contratiempo. Yo la verdad me la topé cuando me mudé a la Ciudad de México saliendo del, del, del metro Tacubaya ahí okay. me la encontré pirata en verdad en verdad de hecho ahorita, wow. te la, por ahí la debo llegar, ahorita te la muestro sí de verdad está cabrón así y creo que no existe ya por pues sí, ningún lado por ningún yo lado yo tengo los Roches creo por ahí todavía, todavía, todavía tengo por ahí sí, sí, sí, sí. <ríe> pero sí ¿Qué siguió después de esto? Eh, sé que también hiciste el peor de los deseos, ¿no? Con lo Claudio, peor, peor en Bolivia. Deseos. Claudio Araya, sí. que también es un gran, gran amigo. Sí. Eh, y filmaste esta película con Luis Felipe Tobar. Sí. Eh, esa fue como una, una invitación de, de Denise. Eh, o sea, que Denise es una amiga directora guionista con la que he trabajado varias ocasiones, que conocía a Claudio. Entonces, tenían esta coproducción, México, bueno, Bolivia, México, Colombia para hacer una película, entonces pues, necesitaban a alguien pues, técnico eh, o bueno, uno de los técnicos que cubriera como la, el lugar del, del mexicano ¿no? bueno, para completar la coproducción y entonces me presenta con Claudio, para mí también en ese momento de mi vida eh, estaba recién divorciado, ¿no? entonces estaba yo como, pues, buscando como un, pues, nada, como experiencias distintas y, y nada, se me presenta el, el poder trabajar fuera de México, que era algo que yo quería como que ponerle palomita. Entonces me invitan de esta película, me gustó el proyecto, me parecía súper interesante trabajar en un lugar completamente distinto a lo que conocía, ¿no? Y fue así que llegó a lo peor de los deseos en Bolivia. Eh, y nada, no recuerdo el año, creo que fue 2016, 2015, por ahí. 2014, 2015, sí, por ahí. Este... Y nada, una experiencia también como súper pues, super especial, súper importante, muy complicada, muy compleja, o sea, como adaptarse a un clima, a una altura, a una forma de trabajar muy distinta a lo que yo venía trabajando. Entonces, pues afortunadamente en un momento de mi vida, como mi carrera profesional fue, fue muy heterogénea, ¿no? en cuanto a los proyectos, los, los formatos, los presupuestos… Entonces, pues, pues nada, le, le tengo como muy agradecimiento como a mi historia de mi vida que me ha llevado por distintos lados y, y nada, y no por el caso en particular, pero ha habido como aciertos, eh, ha habido como muchos errores, ha habido muchas equivocaciones este, y muchos éxitos también, pero pues eso como que me ha, me ha llevado al lugar en donde estoy de aprendizaje, ¿no? de madurez también sobre todo y no solo como cinefotógrafo, como, como, como ser humano que es lo más importante nada o sea para mí los proyectos como que significan como mi línea de tiempo no entonces luego me gusta ¿Los dejas verlos ahí? a eso te refieres mi línea de tiempo en el sentido de que sé que están ahí entonces, a veces regreso a ellos como para verlos e identificarme, ¿no? O sea, ver cómo en qué estaba experimentando en ese momento, qué estaba viviendo también. O sea, luego hay cosas como muy oscuras, o luego hay cosas como más luminosas, o luego hay cosas donde estaba experimentando más con el lenguaje, con la cámara en mano, los dolis, la, la, la óptica, ¿no? ¿Qué, qué, qué lentes utilizaban. O sea, pues te digo, o sea, la, la cinefotografía no deja de ser mi voz, mi, mi manera de expresarme. Entonces, luego sí me gusta volver a verme para pues nada, para redescubrirme, y luego es, es, es bien padre, porque luego veo proyectos y, y, y nada, o sea, como que me gustan mucho, y luego digo, no manches, ¿cómo hice eso? Y no es como que haya quedado muy cabrón, sino que yo lo veo, yo como espectador, me gusta lo que estoy viendo. Y eso, eso en cuanto a mí como ser humano, eh, me gusta, porque entonces en ese momento di lo que tenía que dar, o sea, con los recursos y lo que tenía en ese momento a mano, con la experiencia, o sea, como que no me quedé a deber nada. O sea, como que hice lo que podía hacer con lo que tenía y cuando vuelvo a verlo es, lo aproveché, no lo aproveché, no, no me recrimino, no es, ay, no lo, lo hubieras hecho así, no, lo veo, lo respeto, ¿no? Me respeto a mí en ese momento y, y nada, lo disfruto, lo disfruto muchísimo. Me, me, ahora que estaba en Cancún haciendo la segunda temporada del juego de las llaves vi varios proyectos que, que había hecho, o sea, como de repente en momentos difíciles o no, solo por revisitarlos, como para, como, como, como apachos al, al ojo y al, y al corazón, ¿no? De, de, de ese momento de, de vida, ¿no? Y no necesariamente es que sean felices o tristes, sino como reconocerme ahí, o sea, como cuando había ciertas ilusiones, cuando ahora son otras, ¿no? Cuando vivía ciertas cosas, ¿no? Es... Es, es una guía, son son pistas que uno va dejando en como esos pedacitos de pan que dejaban Hansel y Gretel, nada más que aquí no se lo comen los pájaros, <risa> afortunada <risa> o desafortunadamente. ¿Qué, no sé, de estos errores que, que, que has mencionado ahorita en un par de ocasiones, tienes alguno que te haga, yo entiendo que obvio no vas arrastrando, como dices, los vas soltando, no pero tienes algo que digas, híjole, ¿sabes alguna experiencia, algún momento, alguna escena? Un, algo muy definitivo en mi historia como cinefotógrafo es en la escuela, un corto que se llama Corales Arterias de Berta Aguilar, corto de segundo año. Eh, a mí me dieron la confianza de fotografiar dos cortos en ese año, que es Cronología de una ausencia, sí, Cronología de una ausencia de César Gutiérrez, el Golden, un gran cinefotógrafo, y el, el de Corales Arterias de Berta Aguilar. Entonces. Cuando vi los roches de Corales Arterias, era todavía un proyecto filmado, en, en, eran blanco y negro, eran 16 milímetros, eh, Berta había invertido muchísimo dinero en, en ese proyecto y, y nada, no es que estuviera mal, pero no estaba bien. Y entonces cuando vi los roches había como ciertos errores técnicos, algunas sobreexposiciones, algunas cosas de encuadre, algunas cosas de movimiento de, de cámara y dije, o sea, ese fue el momento… De esos primeros momentos donde te tienes que asumir de cierta manera, ¿no? O sea, como que me tuve que asumir director de fotografía y decir, hay gente que está invirtiendo su tiempo, su dinero, es un sueño y a ti te están encomendando un, una responsabilidad, asúmela o déjala. ¿Quieres ser esto? ¿Quieres dedicarte a esto? Tienes que cumplir con lo mínimo indispensable. O sea, no te puedes permitir un error técnico, eh, y no te puedes permitir un, un error. Los errores suceden, los, sucede, los, los errores pasan, los accidentes pasan. Y no es que esos errores hayan sido conscientes de mi parte, pero también fueron omisiones de, de experiencia, de, de disciplina, de concentración, pero sucedieron. Y entonces al momento de suceder impactan o afectan, o tienen relación con otra cosa, con otras personas, con otros intereses, con otros sueños también. Entonces es como asumir esa responsabilidad para que todo esté bien y para que no se vuelva a repetir. Entonces, ese momento es muy definitivo en mi vida de decir, ok, ¿quieres ser director de fotografía o dedicarte al cine o lo que sea? ¿Quieres ser director de fotografía? No te equivoques. O, o, o no te permitas equivocarte por algo que podías haber hecho bien. O sea, si algo lo desconoces, pues estudialo. Si estás desconcentrado, concéntrate. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. Y si lo vas a hacer, hazlo al 100%. ¿no? Entonces, fueron como de esas primeras como cositas que a mí me determinaron. Entonces, ese error, esos errores que tuve en aquel, en aquel cortometraje escolar todavía, este, sí, sí fue como muy determinante en mi historia profesional. Entonces, no sé, ha habido varios, pues, pues sí, cosillas, no sé, en Tocando Tierra, eh, como que asumí una responsabilidad de operar un Steadicam, cuando no debía hacerlo, ¿no? que aprendí mucho y todo, pero... Y no es que esté mal, pero luego dices, eh, hubiera estado mejor, hubiera quedado mejor el proyecto. O, o ciertas decisiones técnicas, no sé, algún setting de cámara. O sea, ahora como vuelvo a ver ciertas cosas que hice como muy al principio de mi carrera, lo veo y dije, ay, está muy naranja. O sea, cuando quería hacerlo como muy cálido, muy, ¿no? me, pasé, me, me pasé de rosca, ¿no? Pero entonces lo veo, no, no impactó, no afectó, solo tú lo sabes. Pues dices, bueno venga, ya, no, no voy a deshacer el tiempo, ni me voy a flagelar, ni nada, no pasa nada, ¿no? A fin de cuentas también es saber que no pasa nada, que, que la vida sigue con, con todo y eso, y es decir, eh, nada más, pues, cuando vuelvas a pensarlo, alguna decisión de ese estilo, pues, piensa como en, como en lo que podría implicar. No sé, cositas así, ¿no? tampoco es que sean errores graves, y digo, en mi profesión los errores graves, pues, solo, bueno, no, también se cuestan vidas, que eso sí es eso sí es muy, mucho más importante, pero pero bueno, no no repercuten más que en tu carrera. ¿no? O sea, si algo te queda muy mal, pues no te vuelven a contratar y ya, pues no bueno, te dedicarás a vender gorditas o alguna otra cosa. este pero, pero bueno, no estamos hablando de una operación quirúrgica, ni ¿sabes? Claro. Por el otro lado, ¿qué, qué, qué momento, qué proyecto igual lo tienes como aquí me, me, me estoy muy cabrón, o sea, me salió muy cabrón? <risa> <risa> no o no sí. ha llegado a eso No ha pasado así No, sí ha habido varios O sea, sí ha habido varios momentos importantes De, de Pues nada como de aceptación a mí, a mí Y a mi trabajo, ¿no? Que decir, reconocerme a mí Que, que, que todo salió como O como se ve, como siempre me gustó como, como quería que se viera no O sea, sí ha habido varios Varios proyectos O sea, hablando de desde la escuela, desde yo estaba ocupado encontrando respuestas, Rimmel que fueron mis dos proyectos de tesis. Todo el mundo tiene a alguien menos yo. Eh, hasta que te conocí, la serie de Juan Gabriel, El César, también la serie sobre Julio César Chávez, eh, Oscuro Deseo, ¿no? que me, me gusta mucho cómo cómo se ve. Eh, es el mismo estar o no estar, o sea, varias varias como, pues, o sea, es que cuando lo veo y lo revisito me gustan. Pero sería como. sería un despropósito que no me gustaran, o sería un gran error que no me gustaran, porque yo los hice. O sea, si no me gustan, o sea, ¿a quién más le echo la culpa, no? O sea, en el momento que los hago, sí procuro hacerlo más cercano a lo que soy, a lo que siento, para no deberme nada, para justo cuando los vuelva a ver o a visitar, lo disfrute y que no sea así como de. ¡Ay, eres un tal! No, no, no ¿para qué? Sino, ¿qué chiste tiene? Y más porque es algo muy personal, o ya se asumo mi, mi, mi profesión como algo muy personal, aun, aun, aunque esté haciendo un producto para un streaming o para una cadena de televisión. Sí, no, pero ahí va mi nombre, ahí va mi historia de vida, ahí va el tiempo que le dedico, eh, el tiempo que no estoy con mi familia, el tiempo que no estoy con Benita, el tiempo que no estoy haciendo otra cosa de mi vida. O sea, eso es mi vida, eso se convierte en mi vida en ese momento tengo que hacer, tengo que hacerlo muy responsable y muy, muy consecuente a lo que soy y pienso en ese momento en los últimos ahorita justo mencionaste hasta, hasta que te conocí y el César en los últimos años he visto y me ha dado mucho gusto cómo eres de los ojos que han creado y le han dado vida a estas series de televisión no o sea desde justo la de Juan Gabriel la de Julio César Chávez las dos para Disney sí sí las dos para Disney eh, el secreto de Selena no Yankee eh, el Juego de las Llaves en Amazon Prime y Oscuro Deseo en Netflix, que justo me platicabas que Oscuro Deseo es un hitazo impresionante. Sí, Con sí, Hasta sí. que te conocí ganaste premios también. Sí, sí, sí. Eh, pues nada, fue una decisión de vida también, una decisión profesional. Llegó un momento de, de mi carrera donde me ofrecían muchas, muchas películas eh, que no... pues nada, no... Mm. ¿Cómo decirlo? O sea, no quiero como hablar mal de esos proyectos porque para nada, o sea, yo siempre me he sentido como muy, muy orgulloso y muy afortunado de que, me, de que la gente quiera, quiera compartir su visión conmigo y que, que crea que yo puedo aportarles. Eh, pero en, en ciertos momentos me, llegaba, me, me llegaban proyectos que no, donde yo no sentía que, que podía aportar realmente, o sea, no es una cosa de diva ni de, ni de creerme más que el proyecto en sí, sino es... Un, un profesional de, de, de, de la cinematografía tiene que aportar algo a la película, si no, ¿para qué está ahí? O sea, no solo se trata de hacer un, un trabajo. Entonces sentí que, no, que yo no podía aportar ahí. Sin embargo, eh, me empezaron a llegar muchas series de televisión y en las series de televisión yo encontré la posibilidad de poder crear un lenguaje. De, de, de darles un, un poquito más de lo, que, de lo que venían siendo y también retomar la importancia que tiene la, pues la historia visual o la historia narrativa de, de los productos televisivos en México. O sea, las telenovelas que ahorita se pueden ver como algo malo o así, man, le dieron de comer a tanta gente que generó historia, de referentes muy importantes en la historia visual de toda Latinoamérica. O sea, hablar mal de una telenovela, por muy mal que, que puedan resultar o no, pues nada, es como patear el, el, el pesebre, ¿no? Eh, todos venimos de ahí, hasta nuestra conciencia dramática, melodramática interna de la cultura popular del mexicano, viene mucho de ahí. Nuestro melodrama es súper televisivo, súper televisivo. So, somos así, somos hijos de Marga López y, <risa> y la señora Derbeza. De no, pero, pero fue una decisión de vida, de, eh, decidir que las series significaban en mí una oportunidad de poder experimentar con el lenguaje visual, con las lentes, con las cámaras, en cómo se veían, era, era una hoja en blanco en su momento, si me eché algunas discusiones o contratiempos con algunos productores, eh, fue ese momento donde la gente de tele y la gente de cine chocaban, y entonces no, es que ustedes, no, pero es que ustedes otros. ¿no? Entonces es como tratar de, de, de tomar lo mejor de ambos mundos con las, los con las limitantes del tiempo, del presupuesto, ¿no? O sea, pues sí, en el cine haces dos, tres páginas por día, en la televisión, en las series o teleseries, en ese momento hacías de 8 a 15, ¿no? 8 a 16, o sea, era, es muy difícil, o sea, necesitas tiempo, necesitas ser muy efectivo, muy eficaz, pero a la vez lograr una solvencia narrativa, una solvencia visual, eh, estéticamente, que, que sea atractivo para el espectador. O sea, yo también pensaba mucho en el espectador, o sea, me imaginaba a mí viendo una tele, o sea, si le voy a dedicar tiempo... A algo es, ¿por qué no se lo dedico a otra cosa? Si lo estoy dedicando a esto. Entonces, ¿sabes? Es como ser muy consecuente y respetuoso con tu trabajo y con quién, a quién va a llegar. Entonces, descubrí, repito, en, en las series esa oportunidad de. Si no de crear algo distinto, sí, sí darme la oportunidad a mí de, de, de conocerme y de experimentar con cosas nuevas, con una libertad distinta a lo que significa una, a una, una, una película. Entonces, para mí, desde Dos Lagos es otra serie que también me gusta visualmente mucho eh, desde los simuladores que fue mi primera serie en 2009 eh, que de hermanos y detectives no sé tomo tantos o sea, así he muchas como series y me, me gusta o sea el secreto de Selena no sé Jenny la serie de Jenny no la de Netflix la otra que casi, <risa> casi nadie ha visto qué bueno la <risa> y justo creo que en la, en la serie a diferencia del, del cine está la oportunidad pues de tener, ahora sí que es una serie de películas, ¿no? Te tienes la oportunidad de ir extendiendo toda tu, tu narración lumínica en este caso. Eso es importantísimo, porque en, en una película pues, tien, sigues una línea de narrativa de 90 minutos, más o menos. Eh, normalmente es un espacio-tiempo muy definido. Y en las series, pues tienes 13 capítulos, 8, 16, 20, los que sean para desarrollar algo más extenso, o sea, en esta que te conocí vamos de los años 30 del siglo pasado hasta el, hasta el 91, que es el concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes. Entonces, pásate por todas esas épocas, ¡qué chingón! O sea, esa oportunidad de entonces, ¡ay, aquí voy a usar solo tuxtenos! Y entonces, aquí voy a usar solo lámparas de gas, o aquí voy a usar este, como puro HMI… Ah, pues en este momento voy a combinar todo, ¿no? Eh, en este momento va a ser como así estos colores y este otro momento va a ser así estos otros. Wow. O sea, que te digo, o sea, tener esa oportunidad y tener los juguetes ahí para lograrlo, da, soy un hombre muy afortunado, la verdad, o sea, sí poder llegar ahí y lograr con todas esas herramientas algo, va padrísimo, y eso que digas que… que que bueno, como en algunos de mis proyectos sí se ha generado un poco de esta nueva cultura visual, pues qué bueno, porque sí estaba la decisión, sí iba por ahí, claro. la verdad sí iba por ahí, eh, con toda la soberbia del mundo, sí. pero sí era una apuesta como para generar algo, algo distinto, como para darle un poquito de dignidad, y afortunadamente ahorita hay n cantidad de grandes fotógrafos, y bueno, cinefotógrafos y cinefotógrafas, generando imágenes y contando estas historias, y ahora que se volvió tan importante las series en, en, en la industria audiovisual, o sea, yo antes de hacer Hermanos y Detectives, que fue mi primera serie, dije no, yo quiero hacer una serie, en algún momento me encantaría hacer una serie, mira, ahora es como lo que está más, mi filmografía es de lo que más tiene, o sea, es, o sea, pues uno también va tomando como esas decisiones consciente o inconscientemente y, y nada, y me, me, me, me, me gusta ser parte de, de esa parte de la historia, ahora, me, pues nada, me gustaría hacer un poco más de películas en este momento, pero las series para mí son súper importantes, por eso, por eso que dices. platícame cómo… Justo la de Jenny, que la mencionaste ahorita. ¿Cómo te has ido aproximando a hacer la, la, las series bi biográficas de estos, de estos personajes? no Sobre todo tan, tan icónicos. O sea, me parece, eso es justo lo que me parece fascinante, ¿no? Jenny, y dime si se me va alguno, Chávez, Selena, Juan Gabriel. Mames, que falta? La de Hugo Sánchez, ¿no? La, falta. La biopic. No, también hubo <risas> otra que se Que llama... la biopic se va a llamar La Luz, La Cámara y Yo. <risas> <risas> lo que dijiste ahorita. <risas> Exacto. Ah, hay, hay otra biopic, la del Capitán Camacho que es sobre es como Carlos Camacho Espíritu que es el, el fundador el creador de African Safari es, sí, esa fue también es una serie importante para mí conocí a un personaje bien padre trabajar con él, con Álvaro Curiel eh, donde aprendí Uf. también muchísimo del género de las series este, aprendí muchísimo con él en ese momento y ¿qué otra? no, pues sí Sí, esas han sido las, las biopics. E iba a ser la de Maradona y ese no sabes cuánto me dolió no hacerla. ¡No! Sí. <risa> Pero bueno, el maldito y asqueroso dinero. ¡Uf! Pero bueno, este... Pues nada, yo llegué... Bueno, hice la del Capitán, el Capitán Camacho. Eso fue para Fox, Mundo Fox, eh, con Estudios Teleméxico. Y luego llegué por primera vez a BTF Media, una casa productora, hacer hasta que te conocí. Fue como que su primer gran proyecto, nuestro primer gran proyecto. Eh, y nada, o sea, fue pues, un éxito arrollador, rotundo, eh, en, muchos, en muchos sentidos. Me da muchísimo gusto que la repitan en TNT cada... Pues no sé, cada ratito o sea, se hacen sus maratones los domingos y afortunadamente a mi abuelita le sigue encantando verla, entonces eso también es importante, aunque mis primas se encabronen porque dicen, ay, otra vez mi abuelita está viéndolo. <risa> este, y nada, esa, esa casa productora, pues la suerte ¿no? de, que, de que empezó a hacer muchas biopics e, y hubo pues, un, un, pues, una gran relación laboral entre, entre nosotros, y entonces, pues, por eso se dio el hecho, o sea, con esa casa productora hice estas biopics, la de Hasta que te conocí, de Juan Gabriel, el César, de Julio César Chávez, se llama Su nombre a Dolores, la Yankee que yo conocí, de Jenny Rivera, Esto, o sea, no es la de Mariposa de Barrio, sino la otra la que acabo de mencionar, El secreto de Selena, eh, esas fueron como las biopics que hice con ellos, y ellos también realizaron la de Maradona, hicieron la de Maradona el año pasado, antepasado, en la cual, pues, no no pude estar, o sea, iba a estar, hice proceso de preproducción y todo, pero como se hizo en Argentina, pues salía caro llevar al mexicano tanto no. tiempo para allá, y ya cuando vinieron a hacer la, la parte de México, me invitaron, este, tuve el honor de que me invitaran, pero pues estaba haciendo otro proyecto y ya no pude, no pude colaborar en la parte de México de Managua, pero es de esos proyectos que me hubiera encantado hacer, porque pues se, se conjugaban ahí dos de mis pasiones, que es, que es la cinefotografía y y el fútbol y aparte de un personaje tan importante en la historia del deporte como es este este hombre Diego Armando Maradona y nada pero bueno la vida sigue. <risa> <risa> ahorita que, que, que te escucho y obvio siento y, y sé que eres muy muy familiar no mencionas a tu abuela a tu abuelo uh -huh. y obvio a tu mamá como como quien alimentó ese ojo no de morrito este qué dice tu mamá <risa> de lo que hace de lo de, nah, de cuando bueno. ve mi madre le les encanta todo lo que hago y, y viene desde, pues nada, es como la menos objetiva, siento yo. Pero aún así es, pues es como muy lindo, o sea, yo si algo no me ha faltado en esta vida ha sido amor y cariño. Y eso de entrada lo he recibido de mi madre y a lo largo de la historia de mi vida de muchas otras personas, pero nunca, nunca me ha faltado. Entonces eso eso repercute en todo lo en todo lo que hago. Entonces, con ese cariño de, de mi madre, esa entrega absoluta, y ese. Pues con eso también me llevó a estudiar cine, y eso significó que no fuera un pedo estudiar cine. Así, ay, ¿de qué vas a vivir? ¿O de, de qué? ¿No? O sea, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Y entonces? ¿Y cómo le vas a hacer? Cero. O sea, fue, siempre ha respetado como mis decisiones de vida, jamás se mete, jamás, o sea, y, y, y así, o sea, desde desde mi vida personal, mi vida profesional y, y nada, mi vida escolar, o sea, me ha apoyado incondicionalmente. Entonces, pues cuando ve, ve un trabajo, ve algún logro o no, pues lo disfruta mucho y pues nada, espero que ella sepa que esto es un, un resultado de, de toda una vida y, y, y de dos, ¿no? De, en su momento de dos, o sea, ella por sembrar la semilla, el maldito, el maldito vicio del... ...de la imagen del cine... Este, ...y no sé, supongo que se debe sentir muy... ...muy emocionada, no sé si... ...yo creo que orgullosa sí, pues... ...pero emocionada sin duda... ...o sea, siempre me dice... ...ay no, y ya volví a ver... ...no sé qué... ...y, ya, y ahorita estoy viendo... ...pues qué padre, qué, qué, qué bueno... Lo, ...lo disfruto mucho... ...o sea, sí es... ...sí es como regresar... ...un poco de ese amorcito que me ha dado... ...siempre y saber que lo que está viendo pues es lo mejor que pude hacer en ese momento, ¿no? O sea, es como, pues sí, ahí está Madre. Es que yo creo, yo sí siento, <risa> date, yo, yo siento que ese amor sí se siente, o sea, uno, uno de mis momentos favoritos en la historia de la música, ese gran momento de Juan Gabriel en Bellas Artes. Hola, Puta, bien, sí, no sabes, sí. esa secuencia es también de mis favoritas, y te digo, no es, o sea, recuerdo el momento, recuerdo haber estado ahí, digo, hay fotos y todo, pero yo me recuerdo... No sabes la emoción en la que estaba trepado en mi Dolly, diciéndole a mi chuchito, que es mi operador de Dolly, así hace para allá, ahora para allá, era un Zoom. Entonces yo estar manipulando el Zoom, de, de, de estar viendo a Julián Román arriba del escenario, con el mariachi atrás, y luego yo coordinando, porque tenía una serie de par 64, son estas luces de, de, de teatro antiguas, ¿no? son unas luces par, atrás y luego tenía unos seguidores de frente, entonces ir coordinando en el momento, pero en el momento de cómo lo iba sintiendo, ¿sabes? Así de no, apaguen el seguidor, y, y entonces yo me iba cerrando y, y entonces iba moviendo, hay un momento que no quedó en edición o no quedó en el momento que yo creí, pero era así como en el momento de dar las gracias, o sea, este hombre así se abre, se abre de brazos, tiene el micrófono en la mano, entonces yo como que empecé a cerrar el lente al Zoom, entonces iba, llegué como a un close-up y luego fui así paneando suavecito hacia la mano, hacia el micrófono, y luego lo saqué de cuadro. O sea, no, son esos momentos que así no me, casi me pongo a chillar. Pero es así, no mames, eso lo estoy haciendo yo. ¿o lo está? Bueno, no yo, si la lo está, lo está haciendo todo un equipo, está, estoy viviendo el presente, recreando todo ese momento increíble que para mucha gente es importantísimo. Y es como crear esta imagen... Pues un poco de la nada, porque eso no pasó, no, no pasó en la realidad, pasa en nuestra verdad, en la verdad que estamos construyendo para, un, para esta ficción. Este, y aparte también, la, esa secuencia estaba dividida, eso lo hicimos en el Teatro de la Ciudad y nos prestaron dos horas, literal dos horas, cinco personas, Palacio de Bellas Artes, no podíamos meter tripiés, eran dos luces… Y fue ese momento, es como recrearlo, o sea, hicimos primero lo del Teatro de la Ciudad, esto que te cuento del mariachi, del sedicam y todo, la entrada de Dolores Heredia con una cajita de metal, ¿no? Y eso lo hicimos en el Teatro de la Ciudad. Y luego ya era como recrear esta otra parte como para ver el Palacio de Bellas Artes y eso fue lo último que se filmó de hasta que te conocí. Entonces, es yo tener esta cámara en mano, seguir a, al Juli, o sea, éramos como él y yo en el escenario Bellas Artes, Bellas Artes, el escenario de Bellas Artes él cantando, interpretando, haciendo, haciendo lo que él sabe hacer increíble, interpretando a Juan Gabriel, y yo entonces con mi cámara, con un seguidor a él, y el, el, el, el teatro prendido, el Palacio de Bellas Artes prendido por dentro, y entonces irlo siguiendo, entonces mover la cámara, que si de repente me entraba un flair del seguidor o no, buscar el contraste, luego buscarlo a él, o sea, como para completar el otro momento que se había hecho semanas atrás. Entonces, esos momentos, o sea, como ser humano, son de los que yo me llevo, o sea, más que como cinefotógrafo, como Jerónimo Juan, Jerónimo Isaías, el, el que alguna vez soñó hacer cine, dedicarse a hacer cine, como lograr esos momentos es así como, puta, ya me doy por bien servido, o sea, valió la pena el camino, el recorrido, el viaje, y, y me hace muy feo, o sea, haber estado ahí, ser, ser partícipe y estar presente, y de crear ese momento, porque también como como cineasta, como cineasta yo, yo he especializado en cinefotografía, pero como creadores de, de, de imágenes, es como recrear, como abstraer la realidad para crear esta, esta otra cosa nueva. Y crear también este, este, esta imagen, este inconsciente colectivo. ¿no? Se recreó, me dijeron en algún momento, eh, esta serie en Colombia, así como bajo presupuesto para YouTube o algo así, y me dijeron que recrearon un momento de, en el Noa Noa, que para mí fue así como, te cae, así como, bueno, va. Y, y te lo digo porque en ese momento fue los de arte, iban así acarreando un, así como una cascada de este papel como metálico, entonces lo iban acarreando de un lado a otro, o sea, era como un elemento que iban a usar no sé dónde, entonces lo van acarreando y veo cómo, cómo se va moviendo y cómo la luz empieza a, a difractar y a refra, reflectar en… en en el papel este metálico, dijo, no, no, no, no a ver, tráiganlo para acá, y entonces pongo como dos de esas cortinas en primer plano, el escenario allá al fondo, pero entonces es como partir en un fuera de foco, con el buque de los dos brillitos, entonces se generan ahí unos, unos círculos lumínicos, entonces salir de eso, así como todo abstracto, y luego cambiar el foco atrás, y ver a este Juan Gabriel Joven cantando, o sea, de algo que te, te digo, es como más esa intuición y de estar viviendo el presente, y crear esta imagen, y entonces esa imagen que creen que fue la realidad, que la recrean en otro lado para el mismo proyecto, o sea, es así como, wow, qué chingón, o sea, de eso se trata. O sea, esa imagen para mí que creó Schollendorf en el, el tambor de ojalata yo se la creé, o bueno, no yo, o sea, perdón por decir yo, pues, eh, pero, pero la creamos no para generar una imagen. Y es eso, una imagen. Y esa imagen generó una sensación, una emoción. Y entonces, sí, sí es una serie de televisión, sí, lo que quieras, pero ahí está, o sea, la semilla ahí está. Y así como también una película que me, me, me provocó a mí la necesidad de estudiar cine, pues ojalá que alguna serie, una de mis películas, alguna imagen que yo creé, o que yo, yo llevé o yo construí con un gran equipo, igual pueda sembrar esa semilla o ese germen en alguien. Y es como respetar, o sea, creer o pensar que lo que estás haciendo es, va a ser muy importante para alguien, como otra imagen fue muy importante para ti. Para quien nos escucha de pronto creo que a lo mejor ya no estamos tan acostumbrados a ver cosas en blanco y negro, ¿no? Y siento que tú has trabajado mucho en blanco y negro. Entonces, platiquemos un poco de blanco y negro y color. ¿Cómo para ti como fotógrafo, no teniendo la luz y demás, cómo es para ti trabajar con uno y con el otro? Ok. Pues sí, ya comercialmente el blanco y negro se, se ve como mal, o sea, como que no es comercial y ya incluso... Usar color, tendencia de color, ya, ya te lo prohíben. O sea, bueno, algunas, algunas casas, bueno, algunos streamings o algunas. ¿Usar qué dijiste? El, como tu, algún color, o sea, como que la tendencia del color sea hacia. O sea, hacia, cier, hacia, hacia cierto color, o sea, que la inclinación cromática sea hacia cierto tono. O sea, ya me te, te lo prohíben. Ay, no, es que se ve muy azul, ahí es que se ve muy. Narajita. Como de pronto lo hace, no sé, Soderberg ¿no? Muy clavado en Traffic, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que es como en azul y en naranjas y en tal, eso de pronto no. Eso sí es, de, es, es, eso es como muy al extremo, Ajá. pero ya cualqui, o sea quieren como que siempre todo se vea muy... O sea, que los Órale. tonos de piel y todo se vea muy... Neutro, muy como Muy es. neutro. Y aparte siempre te piden, o sea, que la cara de los actores siempre se vea. O sea, okay. si sí, ya es así, te lo dicen <risa> tal cual. Está bien, está bien. O sea, uno... Son las reglas del juego, ¿sabes? Sí, sí, Entonces sí, tú sí. sabes si juegas ese juego con esas reglas uh -huh. o no. Entonces, pues bueno, pues juegas con las reglas del juego y tratas de de darle un carácter estético, artístico, lo que sea, aún siendo el proyecto que sea, pero pues digo, va tu nombre, va tu... Pues nada, pues va, vas tú, no solo va tu nombre, vas tú. Entonces, pues es, es como darle esa pequeña vuelta, o sea, cómo, cómo iluminar un rostro, cómo que un actor, una actriz siempre se vea, pues bueno, lo tratas de, de dar, así como... Pues como ese plus, y ¿no? eh, sacar lo mejor, lo mejor de pues estéticamente y artísticamente del momento ¿se eh, me fue la pregunta? ah, el blanco y negro el color eh, entonces, ¿esas son las reglas del juego cuando más para quedar claros cuando en, cuando para las series de televisión normalmente, normalmente sí. para ciertas series otras series que son a las que mejor les va en, en términos como estéticos, artísticos hay más libertad claro. digo, a las otras les va muy bien comercialmente y, y, y digo y si así son las reglas y si se siguen haciendo es pues porque les va bien ¿no? Uh -huh. O sea, porque funciona a fin de cuentas entonces uno tiene que asumir y entender eso ¿No? Eh, y entonces pues como que mi carrera profesional se ha desenvuelto mucho en el color pero pues siempre una de, de las enseñanzas que te dan en las, en las escuelas es como que, bueno, aunque sea color, ilumínalo como blanco y negro ya que se refieren con eso, o sea, como que estamos hablando de, de la de la, ay, ¿cómo se fue lo de Ansel Adams, lo del, del sistema de zonas este que es como que tienes tu tono, tu gris, el, el, tu gris 18, ¿no? es, que es como tu tono normal, no de gris, estoy hablando muy técnico, Pero bueno, ponte la mitad, ¿no? ahí va tu gris, tu gris normal. Y de ahí lo llevas hacia los negros y hacia los blancos. Y entonces pues, con ese juego pues vas alterando tu, tu, tu, tu, tu sistema de zonas, tu, tu iluminación. Entonces, ¿qué quiero que se vea como un gris normalito? Ah, pues esta parte del cuadro. Y esto, ah, pues quiero que tenga un halo más blanco. Ah, pues ahí le echo más luz. Entonces vas, a, o sea, vas haciendo como tus conteos de, de pasos, ¿no? Entonces si esto está 2.8, o bueno, a, si eso está a 1, la zona más oscura quiero que esté a menos 3. Y la zona más clara quiero que esté a más 5, ¿no? O sea, como llevándolo un poquito más de peras y manzanas. Y entonces tú vas a jugar en ese rango según... O sea, eso lo haces en blanco y negro... Entonces, eso mismo lo llevas al color, ¿no? Entonces, también, ah, pues bueno, mi zona más clara la voy a tener en más 5 y mi zona más oscura en menos 3 y así lo que tú quieras, ¿no? Puedes, puede ser que todo sea en 1, ¿no? Y que todo sea flat, porque así lo sentiste, porque así lo quieres, porque así crees que es tu proyecto o igual, o igual puedes tener un 10% de tu, de tu encuadre en al, al 1 y todo el demás a menos 6, ¿No? entonces, ah bueno, porque creo que así es el terror ¿sabes? entonces eso lo llevas al, al, a la iluminación o sea, estamos hablando de luz entonces el blanco y negro y el color lo que comparten es la luz lo único que no comparten es el color entonces cuando estás haciendo blanco y negro pues te tienes que, que basar en, los, en, los, en tus valores de luz, entonces ya cuando entras al color, pues te basas en tus valores de luz y aparte le puedes sumar tus valores de croma, de, de color y de tinte también, y, y, y como un poquito más de cosas, entonces se vuelve un poquito más rico de alguna manera. Pero si esto entonces lo estás iluminando, si tienes tu valor, tus valores de luz como muy variados, y aparte tus valores de color también son variados, pues entonces el ojo humano se le va a hacer atractivo. O sea, siempre el ojo humano va a buscar contraste. Si tienes una imagen flat, al ojo le va a dar hueva, y al cerebro es ok. Pero si le enseñas una imagen contrastada, donde hay blancos, donde hay negros, y tu escala de grises es como bastante amplia, el ojo va a, le va a llamar la atención. O sea, de entrada, va a tu ojo va a voltear a ver una imagen contrastada, sea en color en blanco y negro, que a una que esté como más lechosa o flat. ¿no? Y entonces ya con esos principios tú vas creando tus imágenes, y es cuando, te digo, tienes ese conocimiento técnico, lo que te decía al principio, y luego, ¿cómo usas esa técnica para crear un discurso estético, poético, narrativo, ¿no? Con todo eso que sabes técnicamente. O sea, que cómo va a funcionar tu imagen o la luz y el color. Eso cómo va a entrar en una cámara. Y depende de qué cámara, con qué lentes, bla, bla, bla. ¿Qué filtros le vas a poner? Para generar esa emoción, para generar el, pues no sé, el, un sentimiento o contar o ser eficaz con una narrativa. Entonces, pues así creo que es como... Yo asumo mi trabajo como cinefotógrafo. O sea, no solo con que se vea bonito que se vea bien, ¿no? O sea, como que sí tienes que meterle un poquito más de... Pues de ti, ¿no? Como un poquito más de jiribilla, de, pues de sentimiento, de flow. No sé, no sé cómo sé Y esa es como un poquito la gran diferencia entre el blanco y negro y el color. Y retomando... ¿Todo el mundo tiene a alguien menos yo? <risa> que eso es muy importante en, en, en lo del color. Lo que hice en ese momento... Yo estaba, en, en ese momento de mi vida, estaba descubriendo el Photoshop. Estamos hablando del 2011, o sea, hace 10 años en la prehistoria. Este, lo que hacía era las fotos en color, las alteraba, pero le alteraba el color y luego la llevaba a blanco y negro. Y luego en ese momento, no sé si ahora ya no uso Photoshop en, en una computadora o en el teléfono nada más, este, alteraba los valores de color y veía cómo se iban modificando en el blanco y negro. Entonces dije, ah, y si esto que estoy haciendo en la computadora para una foto fija me lo llevo al cine, a la imagen en movimiento, es así, pues, ¿por qué, chingados no? O sea, y es lo que te digo, de, de todo el mundo tiene alguien menos yo, significó algo como muy importante en mi carrera porque fue, ¿por qué no? ¿y por qué no? Entonces, y si ilumino con esto y entonces, o sea, y en ese momento me inventé unas luces y me inventé así como unas madres que giraban alrededor de un coche como para dar la sensación de que iban pasándolas, ¿no? Me invité, inventé, estaban los primeros LEDs, entonces me inventé algo como así, como me fui a Victoria, a la calle de Victoria en el centro a comprar LEDs y entonces en hoja de Poroflex, así como retacarla de LEDs para yo generar lo que ahora se usa normalmente hace 10 años, ¿no? Con... con Probar ¿Cómo iba a salir? No sabía, no tenía idea, tenía algo, o sea, alguna noción. Este, y afortunadamente funcionó bien, no o funcionó, me funcionó bien a mí y yo me sentí como, ¡ay, ya jugué! no O sea, como que valió la pena el, el, el, el arriesgue. Y eso mismo sucedió con el color. Entonces había ciertas secuencias de todo el mundo tiene a alguien menos yo, donde entraron al juego la gente de maquillaje y la gente de vestuario porque pues, pintaban la boca o pintaban las sombras de los ojos o en el vestuario había ciertos tonos que queríamos resaltar. Y luego yo con iluminación pues, jugaba con colores. O sea, yo, los sets estaban iluminados con colores. Entonces, así como, ay, mis fondos rojos. Y hace no, cuenta, ahorita que estamos en este two-shot, tú tendrías una luz amarilla y yo tendría una luz azul según el personaje. Entonces, Andrea, que era el personaje, bueno, sí, Alejandra, que era el personaje como más duro, ¿no? Ella tenía siempre una luz azul, que en el blanco y negro, la luz azul con el tono de piel reacciona como para sacar mucho más detalle, más contraste, como ver, ver, pues ver más, más feo ¿no? los rostros. Y los tonos cálidos este, que los tenían allá, los amarillos, naranjas, suavizan mucho la, la tono, el tono de piel, porque como la información de la piel es roja, normalmente por la sangre, entonces con los colores cálidos pues, se potencia y en el blanco y negro, pues, eso, eso hace que pierdas definición. Entonces, pues, Nayan joven, descubriendo el mundo, bla, bla, bla. Tenías esa iluminación, entonces, pues, se veía así siempre como muy lozana y la otra se veía, pues, más culera, ¿no? <risa> este... claro, y así le jugué, claro, así claro. le jugué con el vestuario y las luces. O sea, en el set todo tenía colores. Me, me hubiera encantado irme más al extremo. Okay. No todas las secuencias y no era la... La saturación del color no era tan fuerte como podía hacerlo ahora y como podría experimentarlo ahora, pero sí lo tenía. O sea, sí era mi búsqueda. Y entonces en, el, en la corrección de color, llegué con Alex del Pilar, en olín estudio eh, eh, a decirle esto. Pues quiero trabajarlo así. Quiero que corrijamos color, primer color, color, color. La película sabíamos siempre que iba a ser en blanco y negro, pero la captura fue en color, porque las cámaras digitales capturan en, en, en color. Entonces la captura fue en color la corrección de color fue en color y luego ya lo viramos al, al, o le quitamos el, el, el, el, ¿cómo se llama? el croma para hacerlo blanco y negro ¿pero qué ganamos con esto? lo que te decía, en blanco y negro solo trabajas con valores lumínicos ¿no? de blanco a negro y en color pues va, trabajas con valores lumínicos y con valores cromáticos o sea, estamos hablando del color y los colores son millones y, y, y aparte trabajas con la luz entonces al trabajarlo en color al pasarlo al blanco y negro, los del negro al blanco teníamos una variedad de grises sí. mucho más rica que si lo hubiéramos solo quitado. Era la forma de expandir los grises en blanco y negro, ¿no? De abrir es esa gama, pues. Exactamente. Y luego poder atacar los negros no como negro, sino como saturar o, o quitarle saturación, que eso es como ponerle más intensidad de color o menos intensidad del color a un color. Entonces a veces lograbas un color muy oscuro, un negro, con el rojo. Pero entonces le echabas más rojo al rojo, entonces oscurecía más. O tenías rojo, entonces le quitabas rojo al rojo y entonces lo hacías más claro. Entonces tú podrías variar. Si le hubiéramos pintado la boca de negro, pues iba a ser negro, siempre. Claro, claro, claro. Y entonces si le pintábamos la boca de rojo, podríamos tener... O algo muy cercano al negro, o algo muy cercano al blanco, pero a, a través del color. Uh -huh. Nunca lo había explicado así, que, que bueno, que va a quedar grabado. Pero. <risa> este, y entonces esa fue como también mi gran experimentación de claro. todo el mundo, tiene alguien menos yo. Entonces, así como que amo ese proyecto y amo que le haya ido tan de huevos, porque no fue gratuito, ¿no? O sea, había, había todo un, te digo, era, ahí, ahí les va mi resto, esta es mi declaración de principios y esto es lo que yo les traigo, chavos, ¿no? Este. Y por eso me emociona tanto, o sea, por eso me gusta mucho ese proyecto y es un poquito ya más extensa la explicación entre el blanco y negro y el color. Ahora mi blanco y negro lo llevo al Instagram. O sea, mi Instagram ahorita está como muy hacia el blanco y negro porque no tengo esa oportunidad de manera profesional de jugar con el blanco y negro. Me encantaría hacer una película, un proyecto en blanco y negro. Y, y nada, pero pues a veces podría yo proponerlo, pero pues al proyectos, o sea, ya de películas, pues no, pues no le va. O sea, ¿para qué voy a forzar algo que no, que no, que no, no va a funcionar? Esa hay que hacerla. Hay que hacerla. En sí. blanco y negro hay que hacerla. <risa> sí. Me encantaría. Me encantaría. Sí, lo disfruto mucho porque... Entonces yo ya abordaré lo que empecé hace 11 años. Quiero ver cómo chingados funciona ahora. ¿no? Bueno, o sea, con las nuevas herramientas, ya con las luces LED que tienen son RGB. O sea, que en la misma luz tienes toda una gama de colores que antes en ese momento yo tenía que filtrar las luces, o incluso tenía globos, globos, globos, literal, globos de uf. Entonces yo metía focos adentro de los globos, o sea, entonces generaba una luminaria así súper grande del globo así de fiesta, de payaso, ¿no?, payasín. Y pues nada, era una luz de color, la, la, el color que me daba la misma textura del globo, o sea, y... Y nada, eso, eso me generaba algo, una, una, una insinuación de color, que ahora lo podría hacer de otra manera. O sea, ya el mismo, los asteras o los Philips Hue, o, ¿no? los, los focos ya me dan esa, esa tendencia de color, o los mismos asteros tubos, o esto. ¿no? O sea, ya hay muchas cosas que me podrían dar color y pues para jugarle. Y creo, no sé, espero, ser ya lo suficientemente maduro para no, no engolosinarme. ¿no? O sea, llevar ese conocimiento algo, pues algo importante, no, no importan, importante para mí, no, no en repercusión, sino importante para mí en ese descubrimiento personal. Hace ratito mencionaste esta, esta, esta frase que me encantó, inventar la luz, ¿no? y te quería preguntar, cuando tú llegas a un espacio que hace rato un poco lo, lo, lo mencionaste, cómo llegas y tratas de usar, obvio de fluir orgánicamente y de, de ver las ventanas o de aprovechar todo lo que tienes a tu alrededor pero cuando cuando no sé, ¿dónde empieza el proceso? ¿Cómo es este proceso? Aunque entiendo que no es tan estricto, pero ¿cómo decides sobre la luz? O sea, ¿cómo cómo tomas esa decisión? Porque ahí es donde la magia radica, ¿sabes? O sea, hay algo en ti que se prende, que se que se ilumina, que se un proceso, ¿no? Uh -huh. Sí, sí hay un proceso. ¿Cuál es? No no lo sé, no claro. sabría decírtelo. Pero sí, sí, hay un proceso que tiene que ver como con toda tu vida, todo lo que has vivido, por dónde has pasado, por, por dónde, o sea, quién has amado, cómo has amado, quién te ha amado, cómo te ha amado, qué has comido, qué, no, qué has jugado, no cómo te han roto el corazón o cómo no, ¿sabes? O sea, todo eso tiene que ver con la luz. Y entonces te digo, es como llegar a un espacio y es saber de qué va. Sobre todo saber de qué va tu secuencia, de qué va lo que tienes, lo que quieres contar. Y entonces en ese momento es abstraer, o sea, es como decir, este momento triste, por ¿no? ser simplistas, este momento triste viene de un día soleado o viene de un día nublado. Es día, es noche, afuera hay un foco pelón o hay un, un poste, ¿sabes? Y eso la gente no lo sabe no lo sabe, no sabe qué hay allá afuera, pero lo va a sentir porque la luz que viene de esa ventana es las pistas que tú estás dando. Claro. Y en ese momento, o sea, no sé, si estás en los ochentas, pues bueno, tiene que venir cierta luz por una lógica histórica, ¿no? O si estás en, en los años treinta, pues tendrá que venir una luz por esa lógica histórica de que en los veinte, de que no había electricidad, ¿no? Punto, ¿no? Depende de dónde estás. Pero entonces también se trata de modificar esa realidad. Entonces es es también decidir, me quiero acercar a la realidad o quiero ir al opuesto. Y entonces chingue su madre y entra un rayo, un haz de luz divino, ¿no? ¿Por qué? Pues, pues por mis huevos o por lo que sea, ¿no? Por decisiones... O sea, te digo, hay que ser responsables. Todas esas decisiones vienen de pláticas con el director, con el director de arte, con, o sea, hacia dónde quieres llevar. Y tú, obviamente, tú, obviamente esas decisiones tienen una lógica muy muy particular, pero viene de ahí. O sea, y entonces esa luz que viene, dura, suave, o a medios chiles, ¿de qué color va a ser? ¿No? O ¿Va a ser naranja o va a ser verde o va a ser azul? ¿Por qué? ¿O si voy a mezclar? O carajo, no va a haber luz y la única luz es una vela. ¿Por qué? Pues, pues no sé, porque igual le encuentra significado. Y otra vez regresamos a todo el mundo tiene alguien menos yo, <risa> que dicen, ¿y por qué es blanco y negro? Te puedo dar mil razones estudiadas, lógicas, de por qué es blanco y negro. La razón real, la real, es porque Raúl, las películas con las que creció Raúl, con las que se enamoró del cine, con sus, sus grandes referentes, son películas en blanco y negro. Entonces él veía su primera película en blanco y negro, porque así veía el, el cine, así se enamoró del cine. Claro. Y ya después, bueno, no, que sí, que el contraste, o sea, en personaje es blanco, el otro es negro, y, ¿no? O sea, son, o sea, le encuentras motivos y razones para... Pero la versión real es esa. Entonces, por lo mismo, o sea, ¿por, por, qué, por qué entraría a la luz de acá o no de acá? Porque los sentí, o sea, porque igual viene otro fotógrafo y pensaría distinto. ¿Por qué? Porque su historia de vida es distinta. Porque su inteligencia es distinta. Porque lo que ha leído, porque lo que ha visto, porque a quien ha amado, quien lo ha amado... Y, o una cinefotógrafa, para ser incluyentes. ¿no? Es eso, ¿no? O sea, son, o sea, no hay que olvidar que los cinefotógrafas y cinefotógrafos somos seres humanos, con una historia muy particular de vida, cada uno. Y entonces, aunque una historia, un guión te dice algo en concreto, eso algo en concreto, 10 fotógrafos te lo van a, in a interpretar de una manera muy distinta. ¿Por qué? Porque afortunadamente son distintos. O sea, porque tienen una, un, un, un, una personalidad, un estilo, aunque a, aunque a los cinefotógrafos y cinefotógrafas les cague decir que tengan un estilo, pero lo tienen. Y es un estilo no, no en cómo hacen las cosas, sino en cómo sienten las cosas, en cómo ven la vida. ¿no? O sea, hasta tiene que ver con tu altura. ¿no? O sea, alguien que es más chaparrito que yo ve la vida de una manera muy distinta como la veo yo. Y alguien que es más alto que yo ve la vida de una manera muy distinta. O sea, hasta de esas pequeñas cositas se conforma la visión de un ser humano. Y entonces, ya que se vuelve alguien un profesional de la imagen, pues esas pequeñas cositas determinan o condicionan, en el peor de los casos, la manera en que se ven y se crean las imágenes. Entonces, pues no sé, de depende mucho. Sea, la, luz, la luz existe, la luz está, la luz es. Nada más es como la interpreta uno en ese momento para un momento dramático en particular. Que ahorita justo que, que, que decías esto de... ¿Es realidad? ¿Qué tan realidad lo quiero hacer? Le meto el haz de luz y todo esto. Has hecho más ficción, no que pero hiciste este documental 42.195. Eh, cuéntame, ¿cómo, te, cómo, ¿cómo funciona todo esto que estamos platicando cuando has hecho documental? cuando has estado frente, no es un personaje, sino es un, un humano ¿no? Sí. que estás retratando, que estás contando su historia, que estás igualmente contando una historia, pero de, creo que desde un punto muy diferente. No estás surgiendo del blanco y negro de las páginas, ¿no? Claro. sino del blanco y negro de la vida. Pues es que creo que eso es lo mejor que me ha pasado, porque mi carrera profesional, o sea, ya de lo que empecé a cobrar más siendo director de fotografía, era haciendo documentales. O sea, hice muchos documentales para Canal 11 y Canal 22 y para Discovery Home and Health. O sea, no documentales, pero sí cosas más relacionadas a lo documental que a la ficción. Y eso me dio de las grandes enseñanzas de, pues como de mi negocio, o sea, de la, de la luz también. ¿Por qué? Porque entonces solo tienes tu cámara. O sea, a veces sí tenía una que otra luz, pero entonces solo tienes tu cámara. Entonces, la decisión de dónde poner tu cámara es más importante que donde pones tu luz. Y entonces vas a poner tu cámara según donde esté la mejor luz o, la, o donde crees que esté la mejor luz. Entonces, o me puedo poner, si las condiciones lo permiten, claro, con la ventana atrás y entonces mi luz es frontal, o me pongo de cierta manera donde mi cámara esté en un lugar donde la luz al personaje le dé de lado o le dé de back o le dé de tres cuartos, sales, ¿sabes? O sea, ahí es donde empecé yo a darme más conciencia de cómo trabajar la luz. Entonces ya, trabajando eso en el documental, donde no tienes recursos, herramientas y no tienes tiempo y, y, y te tienes que acoplar a, al ritmo de un personaje y a los lugares donde está un personaje, entonces es, te digo, todo se repite el mismo principio, pero de otra manera, es ver dónde están mis ventanas, dónde están mis luces. Entonces, cuando yo llegaba a un lugar y medio podía preparar algo y como no tenía equipo, entonces, ¿a qué, a, a qué se reduce eso? Ah, pues igual la entrevista la podemos hacer en ese sillón o en este y están estas luces, ¿cuáles prendo, cuáles apago? ¿no? Entonces, así empiezan a hacer tus decisiones lumínicas conscientes, ya como cinefotógrafo, aunque sea un documental. Pero obviamente, aunque sea un documental, hay decisiones estéticas, y narrativas, aunque sean documental. Entonces ya cuando llegas a la ficción, y afortunadamente he tenido la suerte de estar en proyectos con bajo presupuesto, presupuesto y con mucho presupuesto, entonces es poner, ah, pues ahora tengo la, la decisión o si tengo el poder de poner a mi personaje aquí, porque entonces yo aquí voy a poner la luz que yo quiera. Si va a entrar duras, si va a entrar difusas, si va a ser tuxteno, si va a ser HMI, si va a ser luz de gas o si no va a poner nada, ¿no? Entonces, así se va como construyendo un poco la imagen y a partir del documental. O sea, yo sí agradezco haber pasado por el documental porque entonces me dio la oportunidad y en algún momento muchos productores me lo celebraban, ¿no? O sea, es que casi no pide ese equipo. O, ¿O no pides de más? Y yo, pues sí, porque pues, no lo necesito. Si lo necesitaba, te lo pido. Y eso y es ahora lo que les digo a los productores. O sea, si te lo estoy pidiendo es porque en verdad lo necesito. O sea, no es, no es porque me quiero hacer el guapo, sino en verdad lo necesito. A veces sí ya te, te proteges porque luego hay situaciones donde, pues sí no sabes, no conoces, pero no me protejo así como que pido, traigan otro móvil, sino hay una luz una, o, o tal cosa. Pero en ese momento, ah, no, pues es que entonces si ya conocí la locación y más o menos sé mi gusto y sé de qué va. Y también implica mucho el presupuesto. O sea, eso es eso, eso el presupuesto. Es que hay que ser como muy consciente de muchas cosas. En la escuela teníamos como equipo no vasto, pero pues sí había suficiente. Pero entonces teníamos un 10 mil, dos cinco miles. Entonces, bueno, ¿los quiero o no los quiero? ¿Y de qué depende? Pues yo no me sé conectar a un poste. Yo no sé prender un 10 mil ni un 5 mil. Ah, pues entonces no los pido porque no nos alcanza para un staff. No, o sea, desde ahí empiezan a hacer también tus decisiones estilísticas y lumínicas. ¿no? O sea, también iluminas con lo que tienes y con lo que puedes. O sea, no, yo no me aventaría a hacer un Titanic con las luces que tenemos aquí. O sea, es imposible. O sea, también hay que ser muy uh, conscientes de boy, eso. Voy, voy, voy. Ya contra las luces. <risa> no, qué onda. <risa> Claro, claro, sí, dep vaya dependiendo del proyecto, ¿no? O sea, eso obviamente tú lo tienes que dimensionar. El no puedo hacer esto si no hay, hay proyectos que a veces no tienen el presupuesto para ejecutarse y desde ahí tienen problemas ya a nivel de producción y de todo, naturalmente. Sí. Y, y bueno. pues ahí empiezan las frustraciones también. Claro. Entonces hagamos claro. un proyecto consecuente con lo que queremos y tenemos. Y no es que, con, y no, es que no se pueda hacer Titanic con dos luces. Sí, no pero estás. está condicionado. No, sí, pero entonces no puedo abrir tanto mi cuadro. Obvio. Claro. O entonces, pues a huevo, entonces tengo que, que usar más la luz de, del sol. Entonces claro. pienso cómo construir mi barco y ponerlo en cierta posición para que a tal hora le entre el sol de este lado. Y a tal, o, sea, o sea, siempre se puede, uh -huh, uh -huh. pero hay que, hay que pensarlo. O sea, y esas decisiones luminosas, o sea, todo eso que he dicho y comentado, o sea, todo eso pasa en tu, por tu cabeza en un segundo antes de, de iluminar, ¿no? Ya a veces es más importante no el tiempo en que te tardas en iluminar, este, en el momento que te paras en el set y te das ese minuto, dos, cinco minutos en pensar realmente qué va a pasar si metes una luz por este lado, si la metes con difusión, sin difusión, si da tal intensidad. O sea, ver, ver como no prever, se trata de imaginar, de soñar, de, de, de imaginar, soñar cómo va a entrar una luz, ¿Y qué efecto va a generar? No lumínico, sino pensar también más allá. ¿no? Dramático. O sea, dramático, uh -huh. emocional. Porque va a ser más efectivo. O sea, al espectador no le importa si estás poniendo la luz más cara o la más barata o si estás rebotando el sol con un espejo o si estás poniendo un 18000 mil No, va a haber... O sea, tu verdad está en 16.9 o en 2.35 a 1 en 4.3. O sea, esa es tu verdad. Y esa es la que importa, porque es la que sí van a ver. No la cocina que está afuera. O sea, al, al comenzar le importa el plato que llega, ya que sabe, no qué está sucediendo en la cocina, ni lo que pasó de la cocina con el mesero a que te trajeron en el plato. O Se importa el bocado. Y es, es lo mismo con, con la imagen. O Se importa, importa lo que... Esto es lo único que existe. De aquí para acá y de aquí para allá no existe. No, no existe. En verdad no existe. O sea, existe para ti, te condiciona, pero no para lo que estás contando. He dicho. Ah. <risa> <risa> Tomemos algo. Pues. Así, así ocurre esa, esa magia y creo que vaya en este proceso. El sol es uno de tus principales cómplices uh -huh. en todo momento. ¿no? Desde, lo, desde que haces el scouting, desde que llegas a una locación, desde que entiendes cómo está acomodado, dónde está tu norte y de ahí empiezas a, a, a, a imaginar. Sí, no soy tan clavado en, como en el sol como como elemento, sino más como significado. ¿no? O sea, sí me puede más el decir si mi escena es soleada o es nublada, si mi sol es duro o es ¿no? como de un día medio nublado, o, o si le está dando por una ventana o, o, está, o está entrando el rebote de ese sol en, en otro lado. Porque a fin de cuentas, lo demás de alguna manera lo controlas. O sea, sí te determina no, pues aquí pues tengo que grabar de noche, o sea, tiene que ser de noche, pero pues vamos a firmar a las 10 de la mañana, pues me implica pedir una franela para que no pase el sol, ¿sabes? O es lo único que tengo, entonces pues igual lo reboto para que entre de cierta manera. O sea, el sol sí es muy importante, pero me es más importante en su condición de, de, de fuente lumínica, o sea, de, de lo que significa esa fuente lumínica, o sea, como esa dadora de vida, o sea, ¿no? Ese elemento que da la vida, o sea, más que el que la luz que da, sino como como lo que significa y más en una cultura como, como la nuestra, no en los orientales el sol no significa tanto a pasar que son del país del sol naciente, no por ejemplo los japoneses, o sea ellos su conciencia no es a través del sol, sino de la oscuridad, no Entonces, es como nosotros es todo lo opuesto, o sea es como muy el sol, no o sea siempre casi que vienen a filmar a México o algo que se supone sucede en México es como calidit, no y hay N cantidad de referencias de, de cómo nos ven. Y es eso, y está padre. Qué bueno que nos vean como, como un país soleado, cálido. Lo hemos mencionado y es casi que uno de nuestros protagonistas de toda la plática, pero dime, ¿qué es, qué es para ti la luz? Mm. <risa> Híjole, qué difícil. Ya que le hemos dado tanto, tanto protagonismo, dime, ¿qué, qué, qué, ¿qué es para ti? De, creo que no tengo una respuesta. O sea, creo que significa tanto que que no tengo una respuesta en particular. O sea, creo que a partir de... O sea, toda esta plática ha girado justo en torno, en torno a la luz, como un ente, no como, al, no como un objeto. O sea, he hablado de... de, de, de lo antimateria, he hablado de, de la emoción que genera. O sea, es como decir, como dio a luz ¿no? cuando nace un bebé. O sea, es como la luz puede ser vida, puede ser tantas cosas, la luz es la conciencia de que falta oscuridad o viceversa, la oscuridad es la conciencia de que hace falta luz, o sea, podría tener como muchos significados, no tengo uno propio, o sea, no, significa tantas cosas, pero no como a un nivel intelectual, sino más como a un nivel emocional, sin duda es a a a algo a lo que le debo mucha parte de mi vida, ni siquiera tratar de entenderla, pero sí vivirla o sea, vivo de ella, vivo de la luz, de, de un poco de tratar de entenderla, de tratar de manejarla, de, de manipularla, sí es eso, no, no tengo, un... tendría que pensarlo, porque sí es una, una respuesta demasiado importante como para improvisarla tan de pronto, pero sin duda la luz es algo muy importante en, en, en mi vida, ¿no?, y no solo a nivel profesional o sea la, la luz interna la luz espiritual la luz este pues sí la luz extra o sea todo, todo todo todo lo que signifique luz todo el sol la luna o sea todo, todo objeto que puede emitir luz es muy valioso pero ese objeto no sería nada sin los objetos a los cuales les llega esa luz o porque sí si no esa luz tampoco existiría sabes o sea claro, porque claro porque lo que vemos es la luz reflejada en, en los objetos. O sea, entonces no existiría el uno sin la otra, porque la luz no existe si no hay un objeto, y el objeto no existe, bueno, no lo ves si no le llega una luz. Todos somos la luz, de alguna pues forma. Sí. Pues ¿no? sí. O sea, lo que decías al principio, esa luz no existe, es una serie de ondas que toma efecto cuando lo, mi ojo, ¿no? ese... ese error incluso del ojo, le da como todo, le agrega, creo que dramatismo, no le da mucha más profundidad. Entonces, sí, sí, todo, sí, es, es, es, es demasiado, es, es, son palabras mayores. Dime, ¿qué te, qué te, qué te inspira? ¿Qué me inspira? Uh -huh. ¿Qué te mantiene inspirado? Me inspira mucho la vida, en general, yo sé que igual les podría ser una, una respuesta medio, pues sí, muy chavacanona, pero sí, me inspira la vida, o sea, el material es... es la realidad es, es nuestra materia prima o es mi materia prima, me inspira, me inspira el amor, ¿no? me inspiran unos ojos, eh, me inspira una boca, pues, me inspira una presencia, una persona, me inspira un paisaje, un recuerdo, una sensación, una emoción, eh, nada, me inspiran muchas cosas, me inspira el amor por, por Benita que está aquí, por mi madre, ¿no? por mi pareja… ¿no? por la familia en sí, o sea, la vida, o sea, hay que ser como muy, muy sensibles a la vida y a los estímulos de la vida, a la, a la vida misma, ¿no? porque eso es lo que, lo que tratamos de reflejar, es lo que tratamos de llevar, en mayor o menor medida, o sea, tratamos de reflejar algo, tratamos de generar algo, tratamos de inventar algo para que sea mejor o para que se sienta mejor la, la, la vida misma, pero… Sí, me inspira a estar vivo, o sea, me inspira también la, la capacidad de aprender, de conocer y, y sobre todo también de trascender, o sea, de, de dejar mi legado, de dejar, o sea, este es como, un, como el árbol ¿no? que, que estoy sembrando, este es el libro que estoy escribiendo, este es el hijo que estoy procreando, ¿no? O sea, es eso, o sea, sí, sí, sí me inspira, o sea... Quiero que esto que hago se llene de, de, de todo lo más posible. O sea, si entre más, entre más vasto sea mi mundo, un poquito más completo será lo que yo tenga que. Si no más completo, más congruente con lo que yo soy. Y a fin de cuentas, lo que hago es lo que soy y viceversa. ¿no? Entonces, hay que ser lo más cercano a lo que uno quiere ser para ser lo más cercano a lo que uno quiere ser. Entonces, eso es lo que me inspira. La vida, la vida a través de mí. ¿Qué tan cercano te sientes de eso? Nah, me falta muchísimo, me, muchísimo, muchísimo. He sido muy afortunado de estar en, en lugares y con personas muy valiosas que me han ayudado a, a crear en el hecho y en el fondo, ¿no? en, el, en el motivo y en la razón de hacerlo y en el resultado. Eh, pero sin duda me falta mucho, mucho por aprender, me falta mucho, me falta mucho por hacer pero estoy muy seguro y convencido de que lo que hago es mi presente. ¿no? O sea, no, no puedo pensar un poco en el futuro, me alimento del pasado, pero sin duda es, o sea, mi presente es, es lo, lo que hago. Entonces, pues haré lo que, lo que mi presente me, me permita hacer y, y nada, ser como muy, muy congruente con eso. ¿no? Yo, soy, yo soy muy de la, de la idea, y mencionaste esta frase en el, en el inicio de de La imagen en movimiento, ¿no? yo, yo pienso que de todas las artes y de todas las expresiones humanas que, que tenemos, uno de los, quizás la que tiene el poder transformador y de conect, la capacidad de conectividad eh, que quizás ninguna otra eh, expresión artística tiene, creo que es justamente la imagen en movimiento. Creo que nada nos influye tanto, nos puede modificar tanto, nos puede impactar tanto como una imagen en movimiento. ¿no? Y no le resto importancia a la pintura y a la poesía y a la letra, creo que todo es obviamente hermoso y poderoso, más creo que la imagen en movimiento como tal, recargada de amor, ¿no? recargada de un mensaje contando una historia, creo que nada tiene un poder tan transformador como eso. ¿no? Creo que lo que tú haces, lo que hacemos, lo que hacemos aquí en Gobierno de Zombies es justamente eso. ¿no? Imágenes en movimiento constantemente. ¿Dónde, ¿Dónde, con qué sueñas cuando ya estás haciendo esto? Lo estás haciendo, creo que cada vez mejor, no porque yo lo diga, no porque tú lo digas, sino porque creo que los proyectos, el cúmulo, el legado, creo que ya incluso el legado empieza a ser un poquito... Eh, tangible, creo que eso es hermoso, ¿no? Que lo que pueda ser tangible en vida, ¿con qué estás soñando ahorita? Híjole, ¿qué sueño? Eh, sueño muchas cosas, eh, pero más que nada, como lo que sueño más en este momento es poder tener una paz y una tranquilidad como ser humano, ¿sabes? O sea, sí, sí estoy tratando de, de lograr eso, ¿no? No... Sí, va más allá como de lo laboral o lo profesional. Es más sentirme yo como, como feliz, contento, que como ser más responsable de mis actos, de mis decisiones y del tiempo que invierto en ciertas acciones y ciertas personas. O sea, sueño... Pues nada, sueño con, con, con poder tener lo que tengo mucho tiempo. Y he sido muy afortunado, o sea, la verdad soy una persona como, trato de ser una persona muy agradecida porque el lugar en el que estoy, que a pesar de que he trabajado mucho y me lo he ganado, no viene, no viene gratis. O sea, he, he tenido la fortuna de toparme con muchas personas importantísimas que me han, te, me han traído hasta aquí, que me han ayudado para llegar hasta aquí, a las cuales les agradezco en el corazón, situaciones, todo, o sea, y es saber cómo aprovechar cada, cada situación, entonces... Sí, lo que sueño es poder seguir teniendo lo que he tenido en mi vida, pero asimilándolo de una mejor manera, ¿no? Que es en el momento en el que estoy. Ahora sí que, como dice la canción, yo no sé mañana. <risa> pero ahorita, eso es como lo que yo quiero, lo que yo sueño, es mi deseo. Disfrutarlo, disfrutarlo mucho y estar en paz y en tranquilidad y, y, y amar y así y ser amado como. Como en, en, en, en, en paz, ¿no? en, en la paz y en la. Y en una conciencia de, de uno mismo muy, muy, mucho más grande. <risa> ya a los 40, me, me encanta. <risa> Dime ¿qué es, qué es para ti no ser zombie. Que no ser zombie. No ser zombie es estar vivo. No solo moverte. No solo. Pues sí, no, no, no solo moverte para. como por instintos meramente. Ni siquiera de supervivencia, porque un zombie siento que no es alguien, un ente vivo. Entonces, sí, ser, zombie, ser no ser zombie es estar vivo. Y estar vivo es todo. <risa> qué hermoso. Neta, qué hermosa plática. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Ay, Muchas no. gracias por tu tiempo. Gracias. Creo que me quedo mucho con esto, me quedo con todo, no obviamente con la luz, pero me quedo mucho con esto que acabas de decir, que es sensibles a la vida. Creo que es algo muy importante ahorita. No no lo debemos de perder. Saber y reconocernos como humanos, saber y reconocernos como la luz, ¿no? vernos y sentirnos y ser súper sensibles a la vida, a la existencia. Eh, muchas gracias, Jero. Muchas gracias por la plática. Bueno. Muchas gracias. Neta, me quedo profundamente en paz y súper inspirado. De bueno, verdad, súper inspirado. Muchas gracias. no Gracias a ustedes por la invitación y es justo eso. Es, o sea, ser muy sensibles a la vida y muy agradecidos de poder estar vivos. Y sobre todo en este momento que la muerte ronda en todas las esquinas. Entonces, estar vivo es una gran oportunidad de estar vivo, Entonces, estamos vivos y estamos más vivos que nunca no y sí. hay que resonar y conectar y hacer un chingo de ruido con imágenes en movimiento, así sea <risa> y, y algo que digo siempre porque en verdad lo creo y, y como que en toda la plática un poco se ha visto de qué es lo que significa la luz, dar a luz, la vida, el sol, que luz sea, siempre. Me encanta esa frase, que luz sea siempre. Gracias a ti por escuchar, gracias al equipo No Zombie. Vamos para adelante, que luz... No, dilo tú, por favor. <risa> que luz sea siempre. Sí. Salud. Gracias, de verdad. Amigo, no, no, no, no, quiero gracias mucho. A ti. Gracias, de verdad. Me encantó.